Bueno, pues una aventura sentimental es la que nos ocupa a partir de este momento, porque abrimos nuestra sección Los consejos del doctor amor con el escritor onubense Juan Bustamante. Le damos ya la bienvenida. Muy buenos días, Juan. Bienvenido una semana Hola. más. Buenos días, muy, muchas gracias. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues bien, por aquí andamos intentando controlar el virus, como todo el mundo. Pero bien, va la cosa bien. Bueno. Por ahí espero que bien también. Bueno, más o menos. Aquí aumentando un poquito, pero bueno. Esperemos también bueno, que, no que podamos nada. controlarlo. No pasa nada, ya mismo estamos comiendo todo fija Sí, ya mismo, ya mismo. Bueno. Eh, Juan, hoy el tema que nos trae la es las discusiones de pareja. Sí, algo que no ocurre nunca, fíjate. ¿No? no una cosa que no suele pasar hoy, ni en pareja ni en nada, y digo, vamos a hablar de esto que es un poco extraño. Bueno, ¿por qué crees tú que se producen las discusiones de pareja, las la principales discusiones? Aunque a veces son por cualquier causa que no está casi ni justificada, pero bueno, um, otras veces sí. ¿Cuál crees tú que es el principal motivo de estas discusiones? A ver, motivos hay muchos... ...lo que pasa que... ...el primero de ellos yo creo que es... ...el fundamental de todo es que hoy nadie aguanta nada... ...o sea, hoy... Mmm, ...nadie se pone en lugar del otro... Eh, ...todo el mundo se cree que siempre, por ejemplo... ...en esto que estamos hablando de pareja, se cree... ...esto es un gran engaño... ...que nos han metido las películas de Hollywood... ...de televisión y las series... ...y es que... ...venden como que la pareja siempre va a ir bien... ...siempre va a ser todo muy bonito siempre va a ser todo perfecto y eso no es así, la realidad no es esa la realidad es que la pareja va pasando por momentos hay días que va todo muy bien hay días que todo es muy bonito hay días que la situación tanto económica como personal es nerviosa, pero es que hay otros que no hay días que en que te levantas pues mal, un poco tristón, un poco apagado eh, en que a lo mejor tienes problemas en el trabajo o incluso te quedas sin trabajo y ¿qué pasa? que cuando viene lo malo la gente no quiere lo malo, quieren solo lo bueno. Pero es que lo malo, desgraciadamente, aunque no queramos, también llega. Entonces, uno de los grandes, una de las grandes mentiras es esa, es que todo el mundo piensa que cuando estás con alguien siempre va a ir todo maravilloso, nunca va a pasar nada y siempre tiene que ser todo perfecto. Y cuando ven que no es así, se enfadan, se producen las discusiones, los enfados, las peleas, los reproches y el gran motivo es ese. Es el habernos vendido una relación de pareja que no es verdad y que no existe Juan, ¿puede ocurrir esto ya cuando se lleva un tiempo? Más frecuente me Ocurre refiero. ocurre cuando se lleva un tiempo, ocurre incluso a los cinco minutos de conocerse Pero sí, bueno, debería ser el contrario, ¿no? Cuando se lleva más tiempo no debería haber tantas discusiones ¿Por qué? Porque ya vas conociendo a la otra persona y la otra persona te va conociendo a ti Entonces ya sabes, cómo se suele decir, de qué pie coge a cada uno ...pero también se da el caso de que es al revés... ...de que cuanto más tiempo llevas... ...más te vas hartando de la otra persona... ...y más discusiones hay... ...claro que bueno, te vas hartando de la otra persona... ...es porque ya se está pagando eso... ...pero yo siempre digo que las discusiones siempre pasan... ...porque uno de los dos quiere... ...y también porque se permite... yo pienso que si realmente... ...quieres a la otra persona... ...te gusta la otra persona... ...o te interesa estar con la otra persona... Y es por ambas partes, no se producen discusiones, y si se producen, se solucionan rápido. Uh -huh. Bueno, eh, decimos que esto cada vez ocurre más. Es normal, Juan, hasta qué punto es normal una discusión. Hombre, emparecida. no es normal, lo que pasa es que se ha normalizado, desgraciadamente. Ese sí. es el problema. Que ya hoy él ve discutir es como que lo vemos algo normal. ¿Por qué? Porque lo vemos en todos lados, incluso en televisión, nada más que, que pone los famosos programas estos de cierto canal, que ya sabemos cuál es, uh -huh. que están nada más que discutiendo todos los días y chillándose, y lo vemos como algo bonito, como algo... Uy, que hoy va no sé quién a rajar de no sé cuánto, y encima es líder de audiencia, que ya me parece terrible. O sea, que voy viendo ahí un, un gente chillándose en un programa, insultándose y, y discutiendo todo el tiempo que sea líder de audiencia. Madre mía, esto, esto es ya lo más grande. Pero no es normal, claro que no... O sea, se ha hecho normal, pero no debe de ser así. Al revés. Eh, debería de discutirse lo menos posible. También pienso yo, siempre lo he dicho, digo, eh, las discusiones, ¿por qué se producen? A ver, eh, ¿qué consigues discutiendo? En que tú lleves la razón, vale. Y que tú lleves la razón al final, ¿te dan algún premio, te dan alguna medalla? Eh, ¿Ganas algo? No. Entonces, ¿por qué discutir? Es que no lo entiendo. Hay mucha gente como que... He ganado yo. Vale, has ganado tú. ¿Qué has ganado? No has ganado nada. Al contrario. Eh, puse una frase una vez en Facebook que le gustó mucho a la gente que decía, en las discusiones nadie gana y todos pierden. Y es así. Yo intento no discutir cuando estoy con alguien o, bueno, o quien sea porque no me gusta. Y aparte de que no me gusta, creo que no sirve para nada. Lo único que hace es crear crispación, crear mal momento Y ya digo, ninguno de los dos ganan. Y, y al contrario, es que no vale para nada es para pasar un mal rato y yo creo que al contrario, intentamos pasarlo lo mejor posible Juan, no sé si tú recuerdas um, una obra de teatro Ganas de Reñir, de los hermanos Álvarez Quintero, que era discutir por discutir Sí, exacto eso es eso Como también, eso el... también puede, puede ocurrir ¿no? Sí, hay gente que le gusta discutir hay gente que se lo pasa bien hasta discutiendo, que me parece increíble y es como que se aburren y dicen, pues yo voy a crear problemas, porque si no me canso. Me ha pasado también, desgraciadamente he conocido a alguna que ha querido o ha estado intentando buscar siempre la discusión y le he dicho, mira, yo voy a estar con alguien es para estar siempre lo mejor posible. Y si hay alguna discusión, como he dicho, solucionarla rápido y bien, y aclararlo. Y nunca sin insultarse, sin chulearse, sin gritarse y sin faltarse al respeto. Pero si sí, hay gente que parece que sí, que le va a la marcha y, y que le gusta y digo, pues, si tú piensas que eso es una vida al contrario, yo, yo creo que al revés, yo creo que ya tenemos bastantes cosas malas en la vida como para encima eh, ponernos la peor, ¿no? Juan, ¿quién crees tú que debe ceder en una discusión? ¿Qué parte? Pues las discusiones el... siempre deben ceder ambos. sí ¿Por qué? Porque el que, digamos, ha metido la pata tiene que reconocerlo y no pasa nada. Yo cuando me equivoco, pues lo reconozco. Si es verdad que me he equivocado, lo digo. No me da ni miedo ni vergüenza. Y no pasa nada. Eso al revés. Eso es de persona valiente. Y de persona mmm, que merece la pena. De persona de, oye, pues mira, reconoce sus fallos. Tiene que ceder el que mete la pata y tiene que ceder el que, digamos, le está recrochando. Porque ya he dicho que no se gana nada. Y el que tú estés machacándole a la otra persona y la otra persona la estás intentando hundir más, es que a mí eso no me parece de una pareja o de una persona que ya está contigo. Entonces hay que ser por ambos sitios. Eh, una amiga mía decía un día, que me gustó mucho esa frase, que ella nunca se iba a la cama sin solucionar el problema que tenía con el novio. Uh -huh. Eso de dejarse de hablar dos o tres días, a mí eso me parece lamentable. O sea, ¿qué ganas tú que si has discutido con tu pareja y estás sin hablar dos días? Es que no soluciona nada, al contrario, digo, lo único que estás haciendo es alargar el problema. Porque dentro de dos días, cuando volváis a hablar, estáis igual que el día que discutisteis. Entonces, por eso, lo que tenemos que hacer es dejarnos de subirnos tanto el ego y, vale, estás en ese momento en caliente, bueno, puedes dejar un ratito que se te pase, cuando se te pase lo habláis, tranquilamente os sentáis y seguro que se soluciona. Y además, Juan, también hay veces que en esa misma mmm, discusión se utilizan palabras, por eso que tú dices eh, De que se está en ese momento un poquito en caliente Se utilizan palabras inadecuadas y hacen muchísimo más daño Con lo cual, eh, bueno, pues Esa discusión se puede prolongar más en el tiempo, en los días, ¿no? Hombre, yo soy de los que, por ejemplo, cuando me enfado sí. eh, y, y si ha habido discusión, yo prefiero callarme O prefiero dejar hablar durante unas horas para enfriarme y por eso mismo, para no decir algo de lo que me pueda arrepentir luego Exacto. entonces es mejor que lo que vayas a decir lo digas en frío, no lo digas en caliente porque en caliente puedes decir una barbaridad que luego te puede costar incluso la relación entiendo que se está muy enfadado porque te ha pasado algo, porque esa persona te ha hecho algo ha dicho algo, pero es mejor enfriarse, pensarlo y luego hablar, yo siempre digo que lo mejor que puedes hacer en esta vida es primero pensar lo que vas a decir y luego decirlo no al contrario, porque si primero lo dices y luego lo piensas, seguro que te equivocas Juan, ¿y cuál crees tú que debe ser la actitud de la persona que empieza la discusión una vez que ya ha terminado esta discusión? ¿Y de la persona que, bueno, ha recibido, digamos, esas palabras? Pues mira, la actitud de la persona que ha metido la pata, sí. no reconocerlo. No pasa nada, ya he dicho, a mí no me parece que sea un rebajarse o un bajarse los pantalones, como se suele decir. A mí me parece de persona valiente y la persona que le está echando la culpa de algo o la bronca de algo, pues cuando vea que la otra persona lo reconoce y además sobre todo que vea que lo que ha hecho ha sido sin querer, pues perdonarle y oye y lo que se debe hacer es cerrar el asunto, olvidarlo, esto es muy importante que no suele hacerlo la gente y no volver a sacar más el tema. Es decir, si se habla, se soluciona y se perdona, tiene que ser para cerrarlo uh -huh. y para olvidarlo. No para dentro de dos meses porque tú el mes pasado me hiciste no sé qué, no. Entonces lo que hay que hacer es eso, es ir solucionando cosas, ir cerrando etapas y seguir adelante. Y no pasa nada. Y cuidado, mucho cuidado, que hay mucha gente que es muy vengativa y, o muy dura, mejor dicho, no bueno, vengativa también, pero muy dura en el sentido de yo a esta persona le voy a machacar con que se ha equivocado. Pues ten cuidado porque a lo mejor dentro de un mes te equivocas tú, porque nadie somos perfectos. Entonces hay que entender a la otra persona también es verdad que depende de lo que haya hecho, ¿no? Pero si, no ha hecho, si lo que ha hecho ha sido sin querer, no podemos ser duros y estrictos, porque es que el día de mañana te equivocas tú y luego te va a tocar a ti. Y la persona la otra persona que he dicho, que es la digamos la rencorosa, uh -huh. eh, bueno, eso tampoco, eso tampoco lleva a buen puerto porque si te pones a recordar lo que te hizo la persona el mes pasado, cuando tú lo hagas no te va a gustar que te lo recuerde a ti. Hay que ponerse en el lugar del otro. Exactamente. Y en las, las discusiones, mmm, entender a la otra persona también y no solo yo soy el que llevo la razón y yo, y yo, y yo, ¿vale? Si la otra persona se ha equivocado, pues si te la ha reconocido, perfecto. Hombre, si ya se equivoca y no te lo reconoce y encima te echa la culpa, evidentemente no. Pero si te lo reconoce, pues eh, la manera de premiarle es esa. Es decir, eh, venga, no pasa nada, lo perdono y seguimos adelante y aquí no ha pasado nada ¿Algo más sobre este, este tipo de discusiones que se pueden generar en la pareja, Juan? Es que las discusiones hoy pasan por cualquier cosa. Exacto. Es que eso, eso es lo triste. Lo triste es que hoy las discusiones son por, por lo más mínimo. Que si te he visto en línea, que si no me escribes, que si con quién estabas hablando, que si qué estabas haciendo en casa porque oye que esto lo has puesto aquí, esto no es, o estás viendo la tele, oye que yo no quiero ver esto, o comprando, oye que a mí no me gusta esto. sí. Eh, yo siempre digo eso, que como siempre he dicho, en la pareja son dos y hay que pensar en los dos y no siempre nos va a gustar todo de la otra persona ni, de, ni a, tampoco le vamos a gustar a la otra persona, le va a gustar todo de nosotros y entonces lo que hay que hacer es pensar que hoy me toca a mí pero es que mañana le tocará a ella o a él, uh -huh. y hay que pensar que oye, hay que ser eso, un poquito más flexible, y hoy me toca a mí mañana a ti, y hay que pensar que oye, que aquí estamos todos en el mismo barco y que no pasa nada, que si uno se equivoca, pues te equivocas tú, y yo te perdono y tú me perdonas mañana. y así funciona esto. Y la discusión es por pues, eso, intentar evitarla, y el mensaje es que todo el mundo que esté discutiendo, que se sienten a hablarlo tranquilamente, y que seguro que se soluciona. Si se sientan, lo hablan con calma, eh, tranquilos, y sin, como he dicho, sin insultarse, sin chulearse, sin llamarse nada y demás, seguro que se soluciona. Juan, antes de terminar con este tema, vamos a poner un supuesto. Um, si esa persona es, eh, una de las partes, eh, es celoso o celosa, ahí hay discusiones casi cada cinco minutos, ¿no? Ahí tenemos un gran problema porque la persona que es celoso o celosa lo era antes de estar contigo, uh -huh. lo está haciendo contigo y lo va a hacer con la siguiente persona. Eso es un problema que tiene de autoestima, sí. de inseguridad. ...y ahí no hay muy difícil solución... ...porque los celos en realidad... ...seguramente, en la mayoría de los casos... ...no es por culpa tuya... ...o sea, es por culpa de él o de ella... ...que es quien está viendo fantasmas donde no lo hay... ...discusiones ahí va a haber seguro... ...y ahí la única solución es... ...darle el ultimátum de... ...oye, esto o se termina... ...o cada uno por su lado... ...pero no se puede vivir en una relación con celos... ...y una relación que está continuamente en con discusiones... ...yo siempre digo... ...que yo no soy, por ejemplo, de tirar la toalla a la primera... ...pero si estoy con alguien y empieza a haber discusiones... ...cada poco tiempo se ve que no funciona... ...llega un momento en que tienes que abandonar... ...porque si no, es que no se puede estar en un vivir... ...pero tampoco a la primera discusión hay que dejarlo... Uh -huh. ...pero en el caso este de celo es complicado... ...muy complicado, porque esa persona... ...es que los celos no se quitan... ...no es una enfermedad que tú tomas una aspirina y se te cura... ...los celos es algo serio y es algo que arrastra a muchas personas... Y que eh, pues eso requiere ya ayuda profesional psicológica para intentar solucionarlo. Bueno, pues discusiones de pareja es el tema que nos ha ocupado en el día de hoy, Juan. Pero te voy a proponer una cosita, porque hemos recibimos de vez en cuando alguna que otra consulta, aunque nunca hemos abierto eh, un consultorio como tal, pero sí podemos, Juan, eh, responder algunas preguntas en que tú desde nuestros oyentes, si ¿sí te parece. Pues me parece perfecto, claro ¿Sí? que sí. alguien eh, tenga alguna duda de parejas, de conociendo a alguien, o de problemas con la pareja, uh -huh. o algo así, o, o que esté en pareja y no sepa qué hacer, claro que sí, eh, que, que escriba y, y yo les contesto. Pues muy bien, mira, hemos recibido algunas. Vamos a analizar hoy un, una pregunta concreta. Y, tam bien. y también comentar que nuestro correo es futurortv.gmail.com. Ahí pueden enviar las consultas, eh, las preguntas, a nuestro amigo Juan Bustamante, nuestro querido doctor amor. Bueno, pues mira, esta es una chica que nos pide que eh, bueno, que no revelemos su nombre. Eh, prefiere permanecer en el anonimato. La vamos a llamar Paula. Por poner un, un nombre. No es un nombre real porque ella prefiere que no se sepa quién es. Pero bueno, dice que tiene novio que lleva más de 10 años de relación, que ha sido muy feliz con él, pero que siente que ya no... Bueno, que no lo ama, que no lo quiere. Eh, que ya no tiene el romanticismo de antes. Dice que le han dado una beca, que se va a estudiar fuera de España. Y que el novio le habla de, que, bueno, de ir a verla. Eh, pero que realmente ella lo que quiere es empezar una nueva vida sin él Y el problema, ¿sabes cuál es? Que no sabe cómo decírselo porque no quiere que sufra ¿Qué consejo le podemos dar, Juan? Pues eh, el mejor consejo, por cierto, gracias a esta chica A uh -huh. una fichicia, por sí, sí, sí. sí sí sí sí eh, El consejo que le puedo dar es que, como bien dice ella en el mensaje Ya no lo ama o no lo quiere ¿no? o no siente por él pues si realmente no, no siente nada por él, creo que debería dejar de, primero, engañarse a sí misma, es decir, no seguir con él, porque se está mintiendo a ella misma, y luego no mentir ni engañar al novio. Entonces, si el novio quiere ir a verla y ella se va a ir y quiere, como dice, hacer una nueva vida, pues lo mejor que puede hacer es terminar con la relación, porque uh -huh. va a tener ilusionado al novio, le va a vender una vida que no es, el novio va a pensar que todavía tiene esperanza cuando ella ya no quiere eso. Entonces tiene que decírselo. Va a ser difícil, porque llevan 10 años dicho, ¿no? Lleva mucho tiempo. Sí, 10 años. 10 años nos cuenta. Eso es. Pues hay que decírselo. Aunque lleve mucho tiempo, pero yo creo que lo mejor que se puede hacer en estos casos, y mi consejo es ese, que le diga la verdad, que le diga que ya no quiere seguir adelante, y que no lo tenga engañado y no siga una mentira, porque si sigue con él a partir de ahora, por lo que ha dicho, ya no va a ser una relación, va a ser una mentira. exacto Entonces tiene que ser sincera y decirle, oye, mira, que ya no siento nada, que quiero hacer otra vida. Yo sé que eso, evidentemente, si el novio está muy enamorado, le va a doler. Pero eh, siempre digo que yo, por ejemplo, en mi caso, prefiero que me digan la verdad y me duela, pero por lo menos me han dicho la verdad ¿ah? ...vivir en una mentira y luego yo me enteré de que era mentira... Que ...eso va a doler todavía más... ...entonces cuanto antes sepa la verdad y la realidad mejor... ...así que que hable con él, que se lo diga... Que ...le diga que, que ya no quiere seguir, que quiere hacer otra vida... ...y el novio pues bueno, lo pasará mal, pero ya se le pasará... ...ya tendrá un tiempo mejor, ya conocerá a otra persona... ...y, y esto le quedará pues como, pues, pues como una etapa terminada... ...así que se lo tiene que decir, porque si no... Eh, ...además que si no se lo dice... Va a ser una situación de presión en la que ella va a querer, no va a querer seguir, él sí va a querer seguir y eso es como una cuerda tirando por los extremos y se va a partir en algún momento. Así que se lo tiene que comentar. Bueno, pues mientras antes mejor. Juan, pues muchísimas gracias y la semana que viene más aquí en Radio Futuro, en el 107.2 de la FM, o en rtvfuturo.com. Pues claro que sí, pues nada, gracias a vosotros como siempre y aquí volveremos. El martes que viene con otro tema. Y bueno, que paséis toda una buena semana. Y ya sabéis, cuidado con el virus. Uh -huh. Y nos vemos el próximo martes aquí de nuevo. De nuevo el próximo martes en Las Ondas, en Radio Futuro. Gracias, Juan. Hasta la semana que Muchas viene. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.